¡Hey! ¿Qué dice la linda muchachada de YouTube? Todo sabrosito, todo suculento, excelente papá. Te cuento que hoy, mientras veía mi anime favorito, reflexioné. ¡Wey! Tengo una lluvia de temas de WhatsApp que hacer, y esta semana no he subido video. Deja de ver anime, gordo Taku. Vamos a organizarnos para que tengan los temas que tanto me piden. Y como ya sabrán ustedes, yo siempre les traigo la última versión de WhatsApp Plus, en especial la de AlexMod. Pero como ya sabemos, AlexMod no ha traído actualizaciones hace ya casi dos meses. Eso no me lo esperaba. Así que tranquilos, yo mismo he decidido hacer unos cambios para ustedes. Pero igual seguro que en una o máximo dos semanas sale la nueva versión de WhatsApp Plus oficial. Vaya, ¿quién lo diría? Así que este va a ser un video corto pero súper efectivo. Y bueno, de paso aprovecho para agradecerte por seguirme o dejarme un comentario positivo. La verdad que me motiva mucho y son ese combustible que necesito a veces para seguir adelante. Una vez que entramos al enlace del primer comentario, vamos a ver mi página web, donde si bajamos un poquito más, vamos a poder llegar a este botón que dice Descargar WhatsApp Plus aquí, pero en este caso todavía no lo vamos a descargar. Lo que te traigo de interesante es que puedes ver todos mis temas de WhatsApp Plus organizados por tipo, ya sea de anime, aesthetic, superhéroes, temas de dibujos animados, temas de videojuegos, series y películas, deportes, artistas, muchos temas. Por ejemplo, vamos a entrar a ver a los temas iPhone y aesthetic, que sé que son uno de los que más te gustan. He dejado aquí una guía textual para que sepas cómo instalar los temas si en caso no viste mi video explicativo anterior. Y como podrás ver, Tienes una imagen que te indicará y te mostrará cómo es que se verá este tema en tu celular. El iPhone blanco, el iPhone oscuro, en este caso tema femenino Harley Quinn, Hello Kitty. Muchos temas que tú siempre me pides y espero que te gusten. Como te darás cuenta, al momento de que se hace un tema no solamente se escoge el fondo, sino también los colores, el tipo de texto y todo lo que hace simetría para que el tema vaya bien sabrosito. Y espero que te guste mucho. Cuando te guste un tema en particular y ya decidiste cuál descargar, aunque claro, puedes descargar todos, hacemos clic en el nombre del tema y ya está para descargar. Vamos a ver por ejemplo otro tema, el tema de anime, que es uno de los que más me han estado pidiendo, también porque soy medio taco. ¿no? Igual puedes pedirme el tema que tú quieras, ya sea series, películas, videojuegos, dibujos animados, lo que tú gustes, artistas, deporte, puedes pedir lo que quieras, eso sí. Tengo una lista larga de temas pendientes, pero lo hago según los temas que más me demandan. Así que si quieres que priorice tu tema, pues no dudes en pedírmelo, o darle like al comentario que también ha pedido el tema que tú estás buscando. ¡Con confianza nomás! Lo primero, no te olvides, es ir a WhatsApp y crear tu copia de seguridad, para que no pierdas tus archivos o los mensajes que tú tengas en tu WhatsApp. Para eso vamos a las opciones de ajustes en nuestro WhatsApp normal, y ahora vamos a escoger la opción de chats.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 Aquí abajito también, como te repito, están los temas, pero ahora sí, vamos a descargar el WhatsApp Plus. En este enlace te estoy dejando la última versión de AlexMod, la 12.0, y también la versión de WhatsApp Plus de HeyMods, que va en la 17.00. Seguro que si les gustan esos temas de WhatsApp Plus de HeyMods, también voy a hacer video próximamente. Pero bueno, en este caso vamos a descargar la 12.0 de AlexMod, y le damos a descargar. Como yo ya lo había descargado, ya me dice aquí que si lo quiero descargar nuevamente. No lo voy a hacer porque ya lo tengo. Yo vengo del futuro y a mí me sale otra versión de WhatsApp Plus. Toma tu dislike. Ay señora, por favor. Obvio pues, ya se dijo que los enlaces siempre van a estar actualizados. No le hagas caso, Josematsu. Sigue explicando nomás. Lo que sí te pido acá es que lo instales con calma. Ya que te aparecerán algunos permisos pidiéndote acceso a tu memoria, a tu teléfono, a tus datos. Esto es importante para que WhatsApp pueda acceder a los datos en segundo plano, acceder a los contactos, a los nombres de contactos que están en tu mismo teléfono, acceder también a la memoria y pueda recuperar la copia de seguridad. Esto WhatsApp normal ya lo hace de forma automática, pero WhatsApp Plus te va pidiendo permiso, es más buena gente. Pero si es muy noble. ¡Vamos a acompañarlo! Y ahora sí, vamos a instalar el WhatsApp Plus.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 Finalmente, no te olvides que cualquier duda que tengas me la dejas en los comentarios, porque ya sabes que me las leo todas. Bien, soy José Matsu, suscríbete a mi canal y déjame un like así de grande y tócame la campanita, para darte el placer de compartirte más contenido. Te quiero, bye. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama.